Fui a estudiar a México, gracias a la que me sacaron del país. En, en México cerraron la carrera de odontología por dos años y no se acabó el mundo. Aquí en este país hay dos cosas que hay que cerrar por un tiempo, que es la, la carrera de Derecho y creo que también la cantidad de médicos sobrepasa la capacidad de trabajo que puedan encontrar los médicos. No hay cosa más dolorosa para mí. Que un profesional termine una carrera y tenga que pasarse un año, dos años. Yo recuerdo este compañero de trabajo de nosotros, que trabajaba ahí adelante en información, que él, el ingeniero, que caramba, después luego falleció, Te recuerda? A Mauri. Y ese muchacho era ingeniero, y estaba haciendo la función eh, con mucha dignidad, de, de, la parte de, la, de la parte estratégica de la información del canal. Entonces aquí es por todos los sitios que andamos mal. Por eso que yo le digo a ustedes, qué cosa garantiza un poco de moral que cuestione la imposición de lo que quieren hacer los otros. ¿A dónde está el bien? Que tú, eh, políticamente hablando, ¿dónde está el bien? ¿Con Guillermo? No, hombre, no, ¿quién dijo? Guillermo hace mucho que está perdido. En su afán. Que tú digas con Abinader, no, deja que, que Abinader, si logra, por ejemplo, si lograra, detrás de Abinader vienen un paquete de ladrones. No hay esperanza, porque es que así que andamos. Entonces, en un país... Que, se está de, que estamos de acuerdo, que por ejemplo tuve el CURNE que hizo un afán por querer montar una extensión de, de, de la UAS en, en Cotuí, teniendo ahí a Iteco. A la UAS nunca se le dio permitir que se abriera la carrera de medicina. Coger el respondo y dárselo a la Nodestana y mire que yo no soy... Eh, tan dadiloso con la no de Tana porque tampoco ellos conmigo son muy muy allá, no les cago muy simpático pero hay cosas que, que son evidentes, pero la actitud de cada grupo, cada sector con una actitud de egoísmo no me importa que la medida, si yo quiero ser decano de medicina yo sé que no puedo tirar más médicos pero qué me importa si yo quiero ser decano, decano de medicina entonces, yo creo que aquí, por eso es mi diagnóstico, por eso yo le dije al ingeniero Miñoso, con ese buen corazón que tiene el ingeniero Miñoso, y también Junio Fernández, de querer que las cosas cambien, pero ¿a dónde están los elementos para tú hacerlo? Si todo está podrido, si todo está podrido, todo está podrido. Entonces esa es la realidad que estamos viviendo. Por eso es que yo digo, tú te imaginas que con los datos que se tienen, que yo le he dicho a ustedes, con los datos que hay, es para meter preso a Danilo y a Gonzalo. Pero ¿quién, quién, quién lo va a hacer? El pobre me zapete. Alicia Ortega, que, cada, que en estos días se pasó un buen rato con la cónsul, ya yo estoy dudoso de Alicia Ortega con ese canchanchismo, con la, el conso, las consas norteamericanas. Entonces tú te preguntas, ¿y a dónde el diablo está la verdad? ¿Quién es que la está dirigiendo? Porque eso que tiró Alicia Ortega no es para que ella lo coge en las manos y lo defienda, ni mi amigo Miguel Zapete. Eso era para que la oposición a esta altura del juego, su rebú fuera en función de eso. Y no como lo están haciendo ahora. Miren, por ejemplo, aquí en la página 8 del Nacional. En la página 8 del Nacional, nosotros observamos que miren lo que se está dando aquí. Leonel Fernández, Leonel dice la Junta Central Electoral debe de ganarse todas las confianza, Porque Leonel está infiliado en la, en la Junta. Pero miren esta foto que está al lado. Danilo entrega 482 títulos a parceleros. ¿Ustedes creen que esos 482 títulos fueron entregados gratis y no esa vaina es parte del fraude? Eso es casi directo que se lo dicen, eso lo trabajan. Mire, a usted le vamos a conseguir el título, pero lo trabajan. Mientras que Leonel está infilando los cañones contra la Junta Central Electoral, el fraude lo están cometiendo diario. Pero Leonel está consciente, entonces infilan los cañones contra la Junta para que si Leonel pierde, entonces la vaina está en la Junta. Y no es cierto. Hasta la mujer de, que se ha mantenido media rara, se ha mantenido en el comité político del PLD en los 35 que han acumulado un capital extraordinario. Ahí está la mujer de leonel Fernández. Dentro de esos 35, con una, una capacidad que una vez, no sé si la mantiene, tenía en el país 48 estaciones de gasolina. No sé cuánto tendrá ahora la señora Margarita. Una señora que económicamente fue visible como llegó y es visible como está. Pero es la esposa de él, que si ahorita no la complacen, en lo que ella quiera ahora, ahora en estas elecciones. Ahorita puede aparecer que si a Leonel no le dan el permiso para que sea candidato, cuando viene a ver ella es la candidata de la fuerza del pueblo. Y lo están haciendo por honestidad, no, no, para defender su grupismo. Entonces, ¿a dónde diablo está la esperanza?